Te vamos a ver más seguido en América. ¿Vas a estar en el bailando? No. Si te ofrecen, ¿cuál sería tu respuesta? No, es que ya les dije, chicos, bailo mal. O sea, no, sí. te tenés que preparar mucho y la verdad es que hoy no estoy en un momento de, de mi vida en el que pueda dedicarle las horas que requeriría que yo pueda hacer más o menos una disciplina digna de ver. ¿Cómo estás vos? ¿Seguís soltera? Sigo, alguna novedad? Yo sigo bien, sin sí. la verdad, sin, sin necesidad de dar detalles de, mm. de, mi, de mi vida íntima. Pero ni antes, ni, ni mm. ahora. Es como que estoy muy tranquila y, y la verdad que disfrutando de la vida, pero sin necesidad de contarlo. ¿Cómo viste la cena que tuvieron Wanda con Maxi? Esta reconciliación pública. Pues Increíble. Ya, ya hubo en la Fue intimidad. casualidad, ¿eh? Maxi o sea, Maxi fue al restaurante donde Balu quiso ir y Balu le dijo a mi mamá, tipo, che, quiero ir, no sé qué, y, y mi hermana cayó de casualidad porque fue con Kenny, creo, eh, y, y amigos, y amigos y bueno, obviamente que se sentaron todos juntos, se llevan muy bien y tienen buena relación, por suerte. Muchos elogiaron esta imagen que y se Y bueno, dio, a veces ¿no? lleva más tiempo, pero creo que es lo que todos pretendemos, ¿no? Con... Sí. El futuro de las relaciones cuando tenés hijos en común ¿Vos lo harías sí, con tu ex? 100% Wanda viajó el fin de semana Sí, viajó Tuvo más aviso. horas en el avión que en Turquía bueno, Sí, pero fue a ver también a sus hijas uh -huh. que, que estaban allá Así que todo justifica, ¿viste? Cuando uh -huh. estás trabajando, haces esas escapadas Y por suerte la pudo hacer, el canal la bancó Y ya está acá de vuelta Tuvo un encuentro tuyo también con Maxi López en River. En River. Y a tu sobrino, sí. ahijado también. Ahijado, a mi ahijado. Sí, sí, yo siempre tuve buena onda con, con Maxi. Uh -huh. Sí, re bien. Hablaron de la cena que tuvieron... No, con mal, hablamos ¿no? de fútbol porque como yo no entiendo nada, le iba sí. diciendo, pero esto está bien, esto está mal, estaba mamá también. Eh, hablamos de, de todo un poco, pero nada, de, de lo que se puede hablar viendo fútbol.